Qué tal a todos. Hoy vamos a hablar acerca de un tiempo compuesto. El presente perfecto en español. Video número 1. Fácil y muy bien explicado. El presente perfecto en español. Bueno, ya sabemos que este es un tiempo compuesto. Vamos a necesitar el auxiliar haber y luego el verbo principal en su forma de participio pasado. En este nivel de español es muy importante que conozcamos los verbos en sus participios pasados, tanto los regulares como los irregulares. Bueno, este presente perfecto es como una mezcla entre el presente y el pasado. Normalmente se emplea en acciones en el pasado que tienen importancia o relevancia en el presente. Por ejemplo, 1. Yo he vivido en Buenos Aires desde 1998. 2. Ellos han trabajado desde las 8 de la mañana. 3. Nosotros no hemos estudiado para el examen de mañana. Vamos a hablar acerca de este tiempo compuesto, el presente perfecto o antepresente. El presente perfecto se utiliza para acciones ya realizadas, pero que de alguna forma siguen relacionadas o vinculadas con el presente. Por ejemplo, si yo digo, esta semana nosotros no hemos comido pizza. Hemos comido es la estructura del presente perfecto. O si digo, el alcalde ha planeado mantener el orden en el futuro. Ha planeado es la estructura del presente perfecto. 1. Lo empleamos con acciones pasadas recientes realizadas en un momento que aún pertenece al presente. Por ejemplo, si yo digo, esta semana Patricia ha ordenado toda su casa. 2. También lo vamos a utilizar con acciones pasadas o realizadas con consecuencias presentes o futuras. Mi madre ha planeado mantener... Una mejor dieta para todos en la familia. Quiero que hablemos un poco más acerca de la estructura de este tiempo compuesto, de el presente perfecto o el antepresente del modo indicativo. Inicialmente tenemos un sujeto, aquí tengo los diferentes pronombres personales, seguidos del de verbo haber conjugado, lógicamente para a cada uno de los pronombres personales y luego vamos a tener un verbo modelo, el verbo bailar, termina en ar, en su forma de participio pasado. Otro verbo sería correr, también en su participio pasado e igualmente el verbo decidir. Entonces vamos a decir yo he bailado, corrido o decidido. Tú has bailado, corrido o decidido. Él, ella usted ha bailado corrido o decidido nosotros nosotras hemos bailado corrido o decidido vosotros vosotras habéis bailado corrido o decidido y ellos ellas ustedes han bailado corrido y decidido pueden ver que el participio pasado va a ser exactamente igual para todos los pronombres personales sencillamente vamos a tener en cuenta el verbo auxiliar haber en su eh, forma especial para cada pronombre personal para tener en cuenta en este nivel del curso de español es necesario y muy importante conocer los verbos más comunes en el tiempo presente Pasado y sus participios pasados, tanto de los verbos regulares como irregulares. Ejemplos. 1. Yo he hablado con mi maestro. 2. Sonia se ha ido a trabajar. 3. Nosotros hemos estado en Lima. 4. Ellos han aprendido francés. Muy bien, estudiamos ahora las oraciones afirmativas. La estructura va a ser un sujeto seguido del verbo auxiliar haber más el verbo en participio pasado y terminamos con el complemento. Esa es la estructura para las oraciones afirmativas. 1. Yo he trabajado desde las 8 de la mañana. 2. Tú has viajado por todo el mundo. 3. Él ha dormido 12 horas. 4 ha llovido mucho últimamente más ejemplos 5 yo he hablado con mi tía 6 sonia se ha ido a trabajar 7 nosotros hemos estado en lima 8 ellos han aprendido alemán 9 mis sobrinos han han estudiado todo el día. 10. Los niños han comido pastel. 2. Tenemos ahora las oraciones negativas. La estructura va a ser muy similar a la de las oraciones afirmativas. Empezamos con un sujeto, luego tenemos el adverbio de negación no, con el verbo haber, luego un participio pasado y finalmente un complemento. Veamos estos ejemplos. 1. Tú no has viajado por todo el mundo. 2. Yo no he trabajado desde las 8 de la mañana. 3. Él no ha dormido 12 horas. 4. No ha llovido mucho últimamente. Más ejemplos. 5. Yo no he hablado con mi tía. 6. Sonia no se ha ido a trabajar. 7. Nosotros no hemos estado en Lima. 8. Ellos no han aprendido francés. 9. Mis sobrinos no han hecho sus tareas. 10. Los niños no han comido pastel. Continuamos con el punto número 3, las oraciones interrogativas. La estructura va a iniciar con el verbo auxiliar haber, seguido de un sujeto, luego el verbo principal en su forma de participio pasado y terminamos con un complemento y el signo de pregunta. Ejemplos 1. ¿Has tú viajado por todo el mundo? 2. ¿Han ellos trabajado desde las 8 a.m.? 3. ¿Ha él dormido 12 horas? 4. ¿Ha llovido mucho últimamente? Más ejemplos. 5. ¿Has tú hablado con tu tía? 6. ¿Has hablado? ¿Han ellos visitado a sus padres últimamente? 7. ¿Ha Sonia comprado la blusa que vimos en la tienda? 8. ¿Ha él estado en Lima antes? 9. ¿Han ellos aprendido francés en un año? 10. ¿Ha estado muy frío este último mes? El presente perfecto en español. Veamos algunas otras oraciones. 1. Yo he caminado. Yo no he caminado. 2. Tú has dormido toda la noche. Tú no has dormido toda la noche. ¿Has tú dormido toda la noche? 3. Él ha trabajado. Él no ha trabajado. ¿Ha él trabajado ocho horas? Cuatro. Ella ha comido. Ella no ha comido. ¿Ha ella comido sushi? Cinco. Ha nevado mucho este invierno. No ha nevado mucho este invierno. ¿Ha nevado mucho este invierno? 6. Nosotros hemos jugado o nosotros hemos tocado. Nosotros no hemos jugado o nosotros no hemos tocado. 7. Ellos ya han desayunado hoy. Ellos no han desayunado hoy. ¿Han ellos desayunado hoy? 8. Yo he escrito. Yo no he escrito. 9. Tú has visto la nueva película. Tú no has visto la nueva película. ¿Has tú visto la nueva película? 10. Él ha viajado. Él no ha viajado. ¿Ha él viajado mucho? 11. Ella ha estudiado. Ella no ha estudiado. ¿Ha ella estudiado japonés? 12. Ha llovido mucho esta semana. No ha llovido mucho esta semana. ¿Ha llovido mucho esta semana? 13. Nosotros hemos jugado tenis. Nosotros no hemos jugado tenis. 14. Ellos han estado en África. Ellos no han estado en África.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 Hemos llegado al final de esta clase de El Presente Perfecto en Español, video número 1. Fácil y muy bien explicado. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en la próxima clase. Hasta luego amigos.